Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Esta semana, por desgracia no hemos llegado al campo, pero sí hemos llegado al patio. Ayer eh, celebramos el cumpleaños de Damián. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Damián cumple cinco años este jueves, pero vale queríamos aprovechar eh, del fin de semana y montar un, un, una fiesta. Pues mm, vino mucha gente, muchos niños y también vino un mago. Bueno, decía mago, hizo tres eh, cosas de magia, pero bailamos, eh, jugamos, hacíamos tonterías. ¡Una, dos, tres. y fue muy bonito y también hizo buen día pero no hizo mucho calor así que fenomenal estábamos todos en el patio, todos pasándolo bien, bailando y todo Entonces fue bonito pasar tiempo con mucha gente Fue bonito ver a mis niños bailando eh, y haciendo cosas Y también fue muy bonito despedirme de la gente ¿Sabes la, la cosa de Tener a la gente en casa, qué bonito. Y luego decirles adiós, qué bonito, ¿verdad? Y al limpiar, no, pero tengo que darle las gracias a mi suegra porque mi suegra, vamos, vamos a hablar de signos, del horóscopo. Mi suegra es Capricornio. Yo soy Virgo, ¿vale? Dicen, dicen que los virgos y los capricornios son los trabajadores del horóscopo. Y yo estoy más o menos de acuerdo. Mi suegra es súper trabajadora. ¿Y cuando está? Los niños tienen de comer, la cocina está limpia, ella se pone a trabajar. Ayudaron otras personas, pero mi suegra básicamente limpió todo y dejó la cocina fenomenal. Y Cintia y yo tuvimos que arreglar unas cositas pero mi suegra había limpiado todo. Mercedes eres la mejor. Entonces chicos, a lo mejor la semana que viene nos vemos en el campo. Hasta luego, adiós. ¡Bienvenido!